¿Vamos con Pascualina? Vamos a... con Pascualina Este juego es fácil No tengo que morir Morir, morir porque se me rodean todos oh. quiero llegar hasta el nivel 30 Porque si es ni puedo también. Oh, mini verdad No, amigo tengo que matar a estos hijos de puta. ¿Están de acá. Déjenme paz. Déjenme paz. Voy ahí para curarme. Bien. Ok. Fuck. No, estoy en la mierda. A ver si puedo por lo menos subir el leve. Porque necesito algo para hacer más daño. Porque me estoy rodeando y no les puedo hacer nada de daño. Shit. No, ya empezamos con los fantasmitas. Eso se pone todo el orto. No, amigo, no tengo nada de Will. Hoy estamos mal con Pascualina. No te voy a dar nada. No te voy a dar una moneda. Pop, te metes en un restaurante a comer afuera en pleno Capital Federal. No te voy a dar una bolea! no acá. O, otra vez volvieron los. Uy, las pedazas de mierda. ¡Ah, qué <Risa> hice! No, no, no, no, no, no. Oh, jodime, jodime, oh, jodime. Oh, Allá había otro cofre. Que probó? No, no, no, no, no, no, no, no, pero ¿por qué me están haciendo tanto daño ahora? Chances de frizar a los enemigos en el tiempo, ¿qué es esto? Ah, los frisos en ese. No, en ese. Uy, uh, ese está rechetado. Está rechetado. Está rechetado. La puta que me parió. No, mira, hasta lleno dijo re mil puta. No, amigo. Amigo. Amigo, llegar a 31. No, amigo. No, chicos, pues disculpen, disculpen, disculpen, no sabía que acá estaba yo. No bueno, creo que se tiene la Oh. Guacho, llega a Villa 31, era increíble, nada, los no es flacos estaban todos rearmados Voy a hacer una orgía de bichos No, no, no, amigo, ah, amigo, no. que me... hacer una orgía, no que me la hagan... Ah... Mm. Ok, eh, Listo, todos los cooldowns se reducen más, se reducen, y ahora pego más rápido ¿Qué hago? ¿Salgo acá? O, oh, uy, sí, si no salgo acá, me van a coger Yo pensé que iba a sobrevivir a la... a eso, pero me parece que no no, amigo, amigo. Yo sabía que ir a la Villa 31 no era buena idea. Es un mal lugar donde conseguir experiencia. Necesito un toque de.. ¡Oh, esto! De eso necesita. De eso. Comida. No. Uy, no, no, no. Igual soy level 30, amigo. Llegué a level 30. ¡Ah! Me la banco. Me la banco. Salí de ahí, por suerte. No, amigo. Llegué al level 30. Recover total of. 1000 HP Vamos a la librería Yo soy un gallo vampiros Y no me vaya a la Como que es algo que me haga más de daño Y ahora el próximo va a ser defensa y daño Mira todas esas gemas oh. Listo eh, oh. No, todo un proyectil más Mi amigo Soy el rey de las libras <risa> Soy un puto locura pero. <risa> Ufa Disparo más dulces ahora ¿Ves? No, mira encima todo lo que Ahora todo lo que bajo Ya lo hace, tiene el mismo bufo que todo Uh, entonces esto <risa> Esto voy a hacer desastre con esto <risa> Solo siguen volando cosas No entiendo un choto eso que es re difícil este, la primera vez que me tocan tantas cosas piolas Yo, ok, base speed up Base área, bien Vamos Biblias Vamos Biblias, vamos Biblias. Con el poder de un cura pedofilo podré. Podré llegar al level 30 acá. Por sponsor? Eh, base damage, personal. Al a Ah, todo el daño. Todo el daño. Hacer daño de todos lados. Que todos haga daño. Me parece como la mejor elección de todas. Amigo, no. Soy mi máquina de coger. Uy, <risa> no, oh, no, no, no, no, no, no, no. King of the Bible. Va a ser damage up by... Ok, ¿qué pasa si esto lo tengo nivel 5? <gasps> ¿Eh? ¿Tiró cofre? A ver si con la suerte que tengo me va algo piola. ¿Qué decía? ¿Viste? Ya ni se podía quejar. Dame uno de tres. Quiero, quiero estar más chetada. Quiero estar tan chetada que no puedo decir... Que no puedo hablar. Armadura. Armadura. Dura, dura. Tengo la poronga, boludo. Dame más para hacer daño. Quiero cogerme a todos estos arbolitos. Mira. ¡Ah, sí. eh, todo el daño más. ¿Y ahora? Hacer todo daño y ahora, ¿Y ahora me tienes que dar algo, piola, tipo... ¡Más daño! ¡Qué! ¡Qué! ¡Más daño! ¡Uy! ¡No! Amigo. No sé ya cómo... ¿Qué.. ¿Qué, qué lanzo, bolón? No, no, no. Ya hace demasiado daño, viste. Como, ¿Qué hago? ¿Qué hace con tanto daño? Quiero matar ese, ese... Uy, no, lo perdí, boludo. <risa> ¿Dónde está el, el bat? Ahí está. ¿No lo encontraba? Uh, ahí está. <risa> ¿Qué me <das? risa> Amigo, le 36. ¡Ay, me voy a ¡Qué feliz cumpleaños! Nada, qué locura lo que es esto, boludo. Uh, mirá, Medusa. puede que es el boss final de acá. Jueganme que lleva el boss final. Hay que matar a esa hija de puta. Hay que matarla. Pero necesito que, que tipo, amigo como que... Como que el personaje diga, Che, me voy a dejar ahora ¿eh? Migueala, ¡Bugueala! ¡Bugueala! ¡Bugueala! ¡Bugueala! Matala, ¡Matala! ¡Matala! ¿Qué quieren? Que suba más de level, boludo. Dale, quiero matarla. ¡Uy! Listo. Dale. Che, nunca de tres, ¿no? Amigo, ni un cofre de tres. Bueno, biblia. Miren el daño que hace mi fuego. Y no los mata la primera. O sea, imagínense el daño que tenés que tener para llegar acá. ¡No, Godzilla! ¡Godzilla bruja! Amigo, ¿qué onda con esa Godzilla? ¡No! ¡Ey! Uh. Y eso... Evolve 5-1, Passes Straw Enemies. Hola, tiro pijas. <ríe> Estoy tirando unos repijazos. Amigo Ting, hay que festejar esto. La punta llega a nivel 50. Ahí viene el mago máximo, me parece. eh. Tengo que darle. Uh. Ok, estos te dan cosas especiales. La vara, la vara bermuda. <risa> o sea, no tienen delay ninguna. <risa> nada tiene delay acá, boludo. <risa> no, mirá, no tengo delay para nada. No tengo delay con nada. No existe el delay. Soy repro, ver. Amigo. amigo, boludo. Mirá este mapa. Ernie, <risa> Ernie, Ernesto. Sí. Mirá lo que tiro, Tío, vergazos. Ya no tengo ni que rebelear. ¿Te das cuenta? No, ay, me están haciendo daño. Oh, bueno, bueno, bueno, chau, chau, chau, me vas a dar mala suerte. <ríe> ya estoy en un punto en el que. en <ríe> un punto en el que solo me da dinero, boludo. Solo me da dinero. No, nah, boludo, ya está. Me pasé el juego. Me pasé el juego. <ríe> no, me están.. No puede ser. ¿No, qué? Eso fue re a propósito. Era el jefe. Amigo, me pasé el juego todo. Como no te moviste, te cogió. ¿En serio? Amigo, soy God. Soy God. A tu lado.